A Oye, yo soy. Pues, Nos Ha pasado por el frente, no. dos, toman dos. Mira que tú? Mira. pillado a alguien. Yo me quedado pillado, ¡Madre mía! tú. ¡Me he batido uno! ¡Me ha batido a uno! Estoy emocionado, ¿sabes? Exactamente. Justo el que ha batido, al que no haya batido... No sé. ¿Tiene ¡Sí! ¡Ah, te quito no? un guiri. Sí, que lo ha matado y estaba... ¡Me he batido, ¡Lo ha batido! Parece que, que es el primero que abate. En su vida, pobrecito. Y otro más por derecha, tira a V, tira a V, aguantar, lo tiro ya Blanco A ver, ¿qué? como soy bajo, la verdad De verdad, tú me quedé sin balas justo en el peor momento that. ¿Quién coño tiene ese humo, güey? ¡Come! Ay, Dios, o sea, tú. ¡Uh, ¡No, Brasil! ¡Ellos de canayo! bote, Pero no, pero bueno. El helicóptero, ¿verdad? Que no hay que dar my... Pues bot no era. Bot no sí, era. No, no era. No era, no era, no era. La... <risa> no era, Vaya no no robadiña. Pues pues, para matarme <risa> le costó la verdad, eh, con el helicóptero, eh. Vamos, vamos a seguir matando gente, bro... Dale, yo llevo uno, Dale, Yo llevo <risa> uno. Mira, Gander de. Ah, vale vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, está ¿Dónde está? vale, está vale, Vente, <risa> que <puta>. Déjame matarlo <risa> Vente, yo le... Bueno, salta, salta, por qué te? ¡La tuya, pendejo de mierda! <risa> ¡La tuya! pendejo de mierda! Se han metido en la boca del lobo, no por lo poder. Ya que veo. Lo dejo, Yule. Vamos, eh, ¡Oh, otro equipito. Me cae un culo acá al frente, ¿tú? ¿Tú, tío. Por otro equipito por abajo ¿Tú? Voy, voy con Jules. Ay, <risa> estos bichos eran malísimos. Esta es una muy buena ellos. lobby, tú. Muy Carab buena lobby. te, te yo otra vez. Te lo juro que se están disparando entre ellos y eran equipo. Bueno, bro, se asustaron. Mira, acá anda, ve, vi aquí al frente. No, no lo veo. ¿Aquí? Tiene eh, no, invisible. ¿Qué? No, no. no, no, no. ¿Qué? ¡Tracket! ¡Madre tú! ¡Invisible! No sé, es que vi una cosa de fuego aquí y me asustó. ¿Por qué la tiro él? Ya, ya, no hay contra él. ¡Eso es su compact! Y gente aquí abajo. Eh, esta, ¡Esta gente de aquí que venga ¡Alguien que venga conmigo, porfa! Que tengo aquí dos. ¡Nadie! Oye, ya está! ¿Los han matado? ¿Qué hace, ¿Qué, qué hace? Me, me debes. me debes una kill. En algún momento te la voy a robar. Ya, una ah, tío. UAV es out of fuel. Yo tiro el de la. Uh cuid, voy, cuidado. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Son dos, eh. Muerto. Te Voy a tirar voy, vale No me la dio a mí Intel, no te puedes llevar uno, bro Son unos conos, tío Me están disparando a la izquierda Es ni per izquierda, Intel Ten cuidado Ha pasado por el frente, ¿no? No van dos, van dos Cracket, ¿no? No van, no van, Ya, pero yo también soy cracket Vente, vente, vente, vente, vente había otro más, pero no es donde está ¿Se plaquea? ¡Hostia! Qué pira! Vamos a joderlo Es que yo no sé por qué usted se fue, hombre ¿Cómo me salvas de este el tío Balenciano? Lo apoyo pero ¿por qué te fueron de verdad? Se fueron justo en el momento. Toma, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes tu muertos Ya voy. Aquí arriba, hay Estos dos, hay que sacarlos del juego ya. A cortarles. Si tumbas uno, te tiro ataque de inmediato ahí. Aguanta, wey. Terminado. Allied uh, Precision Airstrike incoming. Be aware. tiene la casa aún. Creo que suerte tiene este tío. tío. Vamos, compadre. Táquese con ese sniper. Tome. Ha batido uno. Tome. Vale, eh, ¿qué es lo no. ¿Qué es lo que Otro es lo que más. Otro más de tardo? No. Son dos. Clanket uno más arriba. Una batida de otro cracket. Vale. Baja tu, baja tu. Están bajando, están bajando, están bajando. Dale, baja tú. Tiene gente de izquierda ahí, ¿eh? Está de izquierda aquí. Por el marquillo están bajando. Ah, Están aquí, miren la ruina. Frente, frente, frente mía. Ay, papá, ay, papá. Estoy safe, estoy safe. Vete rociando, vete rociando que yo voy para allá. Son tres snipers, creo, eh. ¿Mata? ¿Qué hijo de puta, tío? Uno cracket. Franco a la mierda, una mierda. Eh, ellos no están en zona, así que yo aguanto. Cuidado que viene el francotirador. Ya. Yo les voy a jugar por aquí. No, no. Sí, yo voy no, de izquierda también. Tío. Ellos tienen que salir, eh. Ellos tienen que salir de ahí tranquilos. van a rotar por detrás. Van a rotar por el... detrás. Les voy a hacer el amor. Buena, una. una... ¿Te mates aquí pues? marcado A ver, qué fastidioso. Creo que, que te puedes volar. Dios, ¡Dios mío! No, no, no, no remata que tiene, eh. no, Cierra, nada, ¿sí, mato, Pásalo, de... Yulia, no, ¡Tranco! lo ves. ves! una no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a la izquierda, y una <risa> ¡Muy bien, Bye. Bye. GG, boludo Victoria número 400 Ya aprovechen eso de mis lobbies perros <risa> <risa> Oye bro, creo que le vamos un poco de 15 a 20. Buena buena buena Ya que Intel tiene casi 6000 de daño